en especial a Omar Taballa, de la editorial Barenhaus, a su socio Alejandro, a Ingrid Miller que hizo una, un excelente trabajo eh, y para la cual pido un aplauso muy, pero muy fuerte. Miren lo que son estas tapas. gracias Gracias, Ingrid de parte de, de los cinco. Eh, me interesa esto, porque no tengo lugar prácticamente. Eh, les quiero decir una cosa. Este para mí es un sueño cumplido. Eh, hace 40 años nació en el taller de corte y corrección y venimos formando escritores desde hace cuatro décadas. Al principio yo lo, lo que pude hacer era decirle a la gente cuando terminaba un, un cuento, un poema, Decirle simplemente eh, ponerlo en una carpeta y cuando llegue el momento de mandar a, a concurso, lo mandás. Después la cosa apareció en una sociedad con el alef.com, pudimos abrir carpetas virtuales en un formato de, de foro el, el HTML de hace mil años y ya era otra posibilidad, cada tallerista tenía su carpeta ¿eh? Ahí adentro estaban figurando sus poemas, sus cuentos, etcétera. Después apareció la revista Fin, también de la Lef, y ahí tuve otra posibilidad de hacer que la gente publique en la revista Fin. Después apareció la posibilidad de hacer un libro. Una alumna del taller me dijo, che, acá no se publica nada. Por bueno, eso para mí es, es un desafío, porque eh, si me caracterizo por algo es por, por ser propulsor de la gente que estamos formando yo si hay algo que yo no puedo comprender nunca y me da mucha bronca son los coordinadores del taller que le da envidia que sus alumnos ganen premios yo no sé para qué estás dando trabajo estás haciendo este trabajo a otro laburo si a vos cada vez que aparece un alumno que publica te da bronca bueno, mejor dedicarte a ser gomero o algo, otra cosa más útil así que eh, apareció la posibilidad del editorial de Belgrano en el año 2000 de sacar una antología con los mejores cuentos del taller de corte y corrupción. Después apareció la bella de Carfax también, un grupo, un círculo de escritores de horror y fantasía. Acá Cristian Acevedo que está allá en el fondo, ahí está es uno de los, de los miembros, eh, Javier Rodríguez también que está ahí, en ese lugar. Eh, no sé si me falta alguno por ahí, pero bueno, es un equipo de escritores interesante y después cristalizó todo esto en la propuesta que hace Editorial Barenhaus de aprovechar que tenemos gente tan, tan bien formada en el taller y escritores que ya están en movimiento en el taller, caminando con sus cuentos, sus poemas, sus novelas, ya saliendo públicamente, ¿qué tal si hacemos una colección para Barenhaus? Y ahí nació la Biblioteca Elegida. Para mí es un, es un sueño cumplido, les digo, porque siempre quise tener una, una cosa así en de mi vida. Eh, yo, ya estoy en los 61, me estoy despidiendo lentamente en la recta final y digo, bueno, qué lindo poder dejar esto, este legado. Y estos no son solamente los cuatro primeros autores, Fernando Bravo, Fabián Cohn, Gustavo Durán, Graciela Malfi, no son los primeros, digamos los únicos cuatro, son los primeros. Acaso en el servicio de diciembre haya más libros para publicar. Eh, les voy a dar la palabra a cada uno, empezando por la dama, directamente, ¿sí? Bueno. Eh, les agradezco mucho el acompañamiento a todos. Yo sé que cada uno de los que están acá, ya sea por lectores, por eh, discipulado, por el, el acompañamiento todos y cada uno pusieron su grano de arena y su esfuerzo para que esto pudiera concretarse directa o indirectamente eh, la gente que indirectamente el, eh, que directamente pudo hacer que esto se cristalizara yo pido un aplauso muy grande para mi esposa para Nomi, porque sin ella no podría no podría hacer nada muchas gracias Nomi y a cada uno no puedo nombrarlos a todos, pero eh, perdónenme que no lo haga pero no vamos a tener más tiempo así que los dejo con los autores y les agradezco mucho la presencia a todos y cada uno Hola, buenas tardes bueno, gracias por estar acá eh, algunos conozco y algunos no eh, gracias Marcelo por bueno, por hacerme parte de esta colección a mis compañeros a Editorial Barenhaus House. Eh, no les voy a contar de qué se trata el libro, por eso tienen, lo tienen por ahí atrás, pueden leer la contratapa. Es un libro de terror para público juvenil y adultos. Eh, y bueno, ¿qué, qué decirles, que estoy feliz eh, por pertenecer a, a formar parte de esta colección, para mí es un orgullo. Eh, hace cinco años que estoy yendo al taller de corte y corrección y como siempre le digo a Marcelo, es un pasaje de ida, un, porque de ahí no me voy más. Eh, y bueno, nada que, que, muchas gracias por estar acá y si les digo que no estoy nerviosa les estaría mintiendo Hola, buenas noches eh, bueno, repito un poquito lo que dijo Graciela el agradecimiento a todos por estar acá especialmente a Marcelo que bueno, ha tenido la generosidad de apadrinar esta colección sin sí, sí, su esfuerzo, su dedicación, su día a día atrás nuestro, esto no hubiese sido posible, él ha fogoneado este proyecto. Así que bueno, gracias eternas por eso. Y por supuesto, Omar, nos hemos sentido muy cómodos trabajando con la editorial, han respondido a todos nuestros problemas, inquietudes, han trabajado muy profesionalmente, salió todo en tiempo y forma, así que en ese sentido, un, un agradecimiento también para eso. Y bueno, quisiera puntualizar además las felicitaciones a Marcelo por sus 40 años de, del taller de corte y corrección. Algo que bueno se ve a la clara cuando uno va al taller, eh, la pasión con lo que lo hace, con sus métodos siempre tan didácticos. Eh, así que bueno, ha logrado que haya una gran cantidad de alumnos que pudieran publicar y eso me parece muy loable. Eh, así que bueno, en cuanto a mi libro, es un, como dijo Brasil, está en la contratapa también pueden leerlo, pero es un libro de nueve cuentos, de en general la temática predominante es el humor absurdo. Bueno, son cuentos, no sé si serán buenos o malos, pero son cuentos que me, me dio me di mucho placer hacerlos, disfruté mucho del proceso creativo, creo que acá con el maestro hemos disfrutado juntos y bueno, me conformaría con que una pequeña parte de ese disfrute haya quedado plasmado en los textos así que, bueno, eso es todo de mi parte, gracias a todos el taxista me hablaba y yo le respondía como monosílagos no podía dejar de os maldito los bosques de Palermo, claro Mirando en retrospectiva nuestras vidas se bifurcaron aquella mañana de domingo cuando él se enfrentó a un yeti descomunal. Impreso en la remera del plantígrado, un logo resumía su poderío, Federación Argentina de Pesas. No recuerdo la causa del encontronazo, pero sí que el petizo estaba en la vereda de la ética y que el comportamiento del gigantón había dejado mucho que desear. El cordial diálogo que mantuvieron fue más o menos así. Te voy a reventar, me increpaba Osvaldo caminándolo al lado, en tanto que yo agarraba del hombro a mi amigo tratando de calmar su furia. Yo te voy a enseñar educación y urbanidad, pedazo de incivil. No das petizo, que no quiero ir en cana. El grandote seguía en la suya y ni se molestaba en mirar al enano. La gente con la que nos cruzábamos dejaba de correr o de caminar y nos seguía con la vista, incrédulos ante la osadía de Monterito. ¿A quién le dijiste petizo, infeliz? Este es uno de los, de los grandes personajes de Gustavo. Si quieren saber cómo sigue la historia, bueno, ya saben, pueden ir al stand. ¿cuánto está este libro? ¿Cada uno? ¿Cuánto? Está baratito, sí, acá me dicen más que está baratito. ¿Los cuatro? ¿Qué dicen? Para los cuatro, 10 de bueno, el que llevan los cuatro juntos es un 10% de descuento. Así que si quieren saber quién la ligó, si el grandote o el petiso, compren el libro. Ahora los dejo con Fabián Cohn. Hola, bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias Marcelo, gracias Omar, gracias a la editorial. Bueno, este es el libro Emboscada, es un libro de cuentos también, son 14 cuentos. Es un libro que fue publicado en el 2012, que ganó un premio, el premio de la Fundación Victoria Campo, y que ahora con, con, eh, con esta colección que, que dirige Marcelo, invitado por la editorial, lo volvemos a publicar, es una reedición con dos cuentos agregados. La temática de los cuentos, podríamos decir que entra del género del thriller psicológico, personajes llevados al límite. Los dos cuentos que agregamos en esta última edición, eh, uno se llama Luminosidad. Y Luminosidad es la historia de una persona a la que le pasa algo tan terrible que probablemente eso fue lo que cuando diseñamos el cuento más pensamos. ¿Qué es lo que le puede pasar a un ser humano en la vida tan terrible con lo cual es casi imposible seguir viviendo? Esa es la temática de Luminosidad. Y otro cuento también agregado que se llama Están en abstinencia, es otro personaje que se llama Belisario Clien, que es un gerente de seguridad retirado, despedido de una multinacional, que está en la casa todo el día rumiando, y decide entonces que tiene una misión de limpiar la sociedad. Y van a ver que hay una cantidad de tropelías bastante oscuras que este personaje realiza por los barrios de Buenos Aires ...para limpiar la ciudad, esa es la temática del último cuento Eterna Abstinencia. Así que bueno, lo que quieran, espero que les guste. Este cuento... este cuento se titula Tres días de paz. Así comienza. Tres días de paz. Karina se había escapado a Pinamar con sus amigas y él se quedaría bien tranquilo en casa. Terminó de leer el cuento La bicicleta estática, el último libro de King. Sentado en la cama, estiró los brazos en un eléctrico desperezo y se calzó las chilenas. Caminó unos pocos pasos hasta la pequeña heladera que había instalado en su cuarto. Tiempo atrás había decidido que sus alimentos debían guardarse bien alejados de la cocina, que Karina se contaminase con sus propias comidas ahí. Un crujido debajo de la cortina lo sobresaltó notó que sus posiciones se aceleraron. ¿Un repugnante insecto? ¿Acaso? No. La sola idea de algún un roedor dentro de la habitación lo paralizaba. Bueno, lo mismo. Si quieren saber qué era ese extraño ruido, ¿saben que Cuando un autor y un autor como Fabián arranca con un cuento, cuatro palabras, un párrafo de cuatro palabras que repiten el título y dice tres días de paz, ya sabemos lo que va a pasar. Cualquier cosa menos pacíficos van a ser esos días. Así que también, una literatura intensa que me encantaría que ustedes conocieran. Por eso estamos acá, simplemente queremos decirles que nuestros libros son realmente eh, excelentes. No es mérito mío, sino de cada autor. Los dejo ahora con Fernando Bravo. Bueno, ¿qué tal a todos? Un gran gusto verlos. Eh, quiero agradecer a Barenhaus, a Marcelo, este, a Pablo Di Marco que me escribió una contratapa que no lo puedo creer, buenísima este, y bueno, adhiero a los agradecimientos de todos eh, bueno, eh, ante la solvencia de toda esta gente eh, me siento un poco como achicado porque es mi primera vez, mi primer libro eh, mi primer todo acá este, esta historia de Balcones eh, no sé, eh, no sé de qué surgió, no sé por qué pero un día me encontré escribiéndola eh, gracias a una amiga, Sofía de Martini, que no sé si vino eh, me recomendó eh, ir al taller de Marcelo para hacer correcciones de estilo yo no sabía lo que era eso de correcciones de estilo y bueno, fui un día y es verdad que lo que dice Graciela que uno va y empieza a aprender de una forma que, que, que es, es, es muy difícil de reproducir, pero, por ejemplo, me acuerdo una anécdota, yo me senté ahí, en el, la, primer, la primera vez me senté en la mesa, este, y dije, ¿qué es esto de corrección de estilo?, y Marcelo me dice, mira te pongo un ejemplo, cuando vos decís, eh, al costado de la ruta hay un hotel, ¿qué pensás?, ¿no pensás nada?, ¿o sí?, nada, en cambio si yo te digo al costado de la ruta agoniza un hotel ¿qué pensás? Ahí, ahí ya se te viene la imagen encima y es cambiar un verbo por otro ahí me abrió un mundo yo dije claro, yo estoy pedaleando tratando de escribir una historia que a lo mejor eh, se puede comprimir, se puede mejorar hacerla más rápida eh, ganar en riqueza bueno esa fue la primera vez que me senté y dijo eso así que después todo lo demás fue un aprendizaje eh, diario buenísimo que a mí me enriqueció un montón y espero que en la novela se vea plasmado eso en cuanto a la historia, bueno, es una historia un poco oscura eh, porque se trata de un chico que es huérfano que eh, se llama 40, se llama 40 porque ese es el número de la cama donde él duerme entonces, bueno, ese es su nombre este chico eh, un día se escapa del orfanato y deambulando ahí por las, por las calles del barrio, ve que en unos balcones hay gente, hay familias reunidas, eh, brindan, festejan, están festejando una Navidad. Y el chico dice, eso, eso es lo que yo quiero, ahí quiero estar, ahí quiero llegar algún día a tener un hogar, una familia, en un balcón iluminado. Por eso así arranca la historia con ese anhelo. Es la historia de todo ese anhelo. A lo largo de todo el camino se va a cruzar con un ser tenebroso que le jura una venganza, una venganza muy, muy oscura, que es justamente esa. Nunca vas a llegar a tus balcones iluminados. Eh, bueno, en, en esa contraposición eh, pasa por un montón de cosas y bueno, el que quiera saber cómo termina, que compre la novela. Bueno. Pues... Un perro callejero me lo a los pies Daba vueltas al oro de mi banco Lo acaricié y él se echó en el pasto y le arrojé la paz Levanté una seca, me paré y la le arrojé lejos Y mi nuevo compañero me la trajo viva y venía incansable En ese momento me di cuenta de algo tan inesperado como crucial Veinte años atrás, el día en que dejé el orfanato Me juré olvidar mi infancia, sepultarla ...bajo aquellas paredes grises... ...sin embargo el sol en la Plaza Roma brillaba tan limpio... ...como los domingos en el internado... ...donde jugaba con Will... ...el perrito salchicha del celador... ...la luz era la misma, intensa y pura... ...y como si esa luz traspasara las esencias... ...me mostró a mí mismo de chico jugando con Will... ...nada había cambiado... ...a pesar del tiempo transcurrido... y que yo seguía siendo un huérfano... ...y que esperaba que alguien viniera a buscarme... ...y me diera un hogar... Los años solamente habían servido para perpetuar ese destino de vigilia y de soledad. Nada más. Bueno, así es la literatura de Ferrago y la, la literatura que nosotros procuramos escribir en el taller de corrupción. Estamos eh, literalmente hartos, hartos de a, aquellos cuentos que empiezan, eh, continúan, avanzan y no terminan. O esas novelas. No era tipo de que no dice nada. Nuestra literatura tiene que ser una literatura contundente, llegar al lector. Yo espero con, desde el alma que cada uno de ustedes perciba eso eh, y lo van a poder percibir en cada página. De eso estoy seguro. Son historias que atrapan, son historias contundentes, historias amenas, historias que te van llevando página tras página. No podés parar de leer los cuentos terminan, tienen una conclusión, ya sea una conclusión eh, de final abierto o una conclusión de final contundente, pero terminan, no son anécdotas, no son casos, no son esas papitas servidas que a veces nos quieren hacer, eh, con, conseguir, digamos, eh, vender y, y lo logran, porque realmente hay un circuito de autopromoción, de autobombo, que consigue que se, se, se hagan... perdón... ¿qué? Bueno, tenemos el, el, el, el lector más pequeño del mundo, o lectora. Bueno, ¿eh? bueno, yo sé que cuando pueda leer tu novela la va a disfrutar mucho. Así que eh, me quedo a leer algo de Graciela. ¿Por qué no buscas un momento? Porque realmente me encantaría. ¿Tenés algo marcado? Ahí está. Tengo los anteojos de libro a Graciela. Todos los días me encerraba en mi cuarto. Fingía estudiar para el colegio, pero en realidad me pasaba horas enteras con el libro misterioso. Para algo me sirvieron los viejos diccionarios de papá. Logré descifrar varias frases en latín. Los hombrecitos salían de las hojas de papel y andaban por toda mi habitación. Eran malos, traviesos más que malos. Y encima se valían de su poder de volverse escurridizos cuando uno pretendía atraparlos con los dedos en pinza. Y no perdía la oportunidad de tirarme al piso y romperlo. Claro que debían hacerlo entre varios. No alcanzaba con la fuerza de dos o tres. Por la forma se parecían a los muñequitos Power Rangers que yo coleccionaba, pero eran mucho más chicos. En sus salidas del papel se me venían encima a pellizcarme y me dolía. Más de una vez a fe de que mamá oyeran mis tejidos Y encima estos mosquitos infernales eran astutos. Cuando lo oían golpeando la puerta de habitación, de una se metían en el brazo aquel. Nunca se mostraban delante de ella. Yo los tenía bien identificados. Miren, quiero que identifiquemos a cada uno de los autores que intervienen en esta colección, con un fuerte aplauso para Graciela Maffey, para Gustavo Durán, para Fabián Con, para Fernando Bravo. Y un aplauso también, por favor, eh, especial para la gente de Barenfox que está haciendo lo posible para llevar la mejor literatura a toda la literatura del país. Gracias, Omar, por todo. Gracias, Alejandro. Y gracias, Silvia. Y gracias a todos ustedes. Nos seguimos viendo en los libros. Hasta pronto. Un aplauso a Marcelo y Marco, que es el mentor de todo esto.